Y sabo índere humo A, en la pisaña y mero a amigo guapo y te pensas por la y para que te venga y sabo índere humo A, si han algo, pecado esteña y me está voy y te y motivado, allá ya te voy supe un trago pelliar amistad, la yo ya pisa esa ni teniendo lo mitad, hoy alegría otra vez el trago, a peje mío, mo quiero mi abu, pecaré, Algunas que se y y cuatro, sabo, y cuatro, y cuatro, y cuatro, y cuatro, y Paísabo índole humo, hay sí, con agua, <muchas> es parte de la vida Y gusto voy, no pejo, a mi baño de corazón o, bo, piro, eh. o me evo índole humo, hay agua, pues, cupe y sabe y todo todo es puro ayer los cordajes que se llama, wey, agua, wey, humo, hay no hay y ni motivo, motivos Camamuyá, verón, hay por y afligido Opa, el tema, el viñá, el muézará Que tu estejento, mamá, buscar, hoy Oí, mané, otro cubo yo, freceba Si piensa ya y por amarte, para y a hija, a daña pensar Paisa índere, humo hay, si ya hubo cuente ya aprovechaban Y que los amigos ya pensaron a más ya compartir y por huete. Traga Taca es cerveza, vino o ferner, whisky importado diferente Marca tú lo mismo y te deseas, aceptaba, siente, lo vete, va a ver a mi hombre. me eh, de humo hay, tengo ya ay, mi mama, muy bien convencido Hoy me damos algunos pesadillitos, mi abuelo y ando y cuabernal, pa' esa no nos ofrenda y cartumo, ah, Tu por aburrido supo bendecido, a con a bajar en nido los amigos, pa' esa bohína de humo, ay.